¿Tú ¿Qué te vas a pedir? No sé, vale. A ver. Ya, tu nubita, vale. ¡Molita! ¡Una cohída! ¡Mira, ¿tú que te vas a tomar! ¡Parchita! ¡Parchita! ¡Vacílate ¡Ah! la nueva Marchita Hit! ¡Ja,